Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video más para el canal Y esta vez estamos en un jueguito de barcos que ya lo he traído al canal como una vez Y pues es simple eh, Allá están los enemigos Que lo están viendo por ahí, están los enemigos Yo tengo este barco, es un... Es el Z20 Car Gangster, Creo que se dice así Y bueno, pues eso, hay que matar Esos son mis aliados Acá lo pueden ver esos son mis aliados. ¿Qué pasa si le disparo? Vale, vale. Cuidado que me disparan, me disparan, eh. Me... Dale, le di, le di, le di, le di. Dale, dale, dale, dale. dale. ¡Pumba! De momento no han chocado ningún barco Vale, vale Destruido, destruido uno, un barco Nice Toma, toma, toma Me está disparando, eh, me están disparando disparando pero no, Decime que lo destruya, decime que lo destruya, decime que lo destruye, decime que lo destruye, decime que lo destruye. Dale, dale, dale ¡Destruido! ¡Vamos! ¡Vamos! Destruido, destruido, uno, destruido A eso se le llama estrategia Uno, me quitaron un, un montón de vida, pero bueno Vale, acá Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vamos! No tengo torpedos, ¿eh? Dale, dale, dale ¡Dios! Me estoy disparando, ¿eh? ¡No! ¡No! Chale, ya la cagué, ¿verdad? Siguiente rondita, chicos. Eh, estamos con el mismo buque, ¿vale? De, después de esta ronda voy a cambiar, mira. Como pueden ver, allá en el mapa hay muchas unidades. Okay, esto es perforante y explosiva, ¿vale? Voy a usar primero explosiva. Y dirán, ¿para qué? Para causar más daño. 20 minutos después. ¡No! ¡Torpedos, torpedos! ¡No! Oh, ¡Dios! Inundación ¿Reparamos? ¡Joder, tío! Voy a usar perforante, ¿vale? Vale, vale, vale Voy a usar explosiva. Voy a usar explosiva, voy a usar explosiva. Voy a usar perforante, perforante, perforante. Uy. ¡No! ¡Otra vez no! <risa> Chicos, tengo la caballería pesada. Miren esta hermosura de barco, pa. Es el... HMS Royal Sovereign Creo que era de los alemanes Si no me equivoco Dos mil años más tarde No Ay Ay Vamos vamos vamos No le di nada No le di nada Toma Cuatro mil Dale, dale, dale Vamos, se destruyó Perfecto Dale, dale, dale, dale Toma Joder, me están disparando de todos lados, tío A poco soy el único Creo que sí soy el único, eh Ya tuvo, ya voy a perder, chicos Espero que les haya gustado mucho este video Dale, dale, dale No me voy de aquí, sin hacerle. No!